¿Cómo te llamas? Aaron. Aaron. Aaron. Layrox. Todo distinto, diferente a como lo imaginaba. La vida no es tan fácil, te regalan mil batallas, afrontar lo que queda. Sin un grito desesperado se escucha a las afuera. Y la mente que no aguanta una más, Una familia que te espera siempre para cenar Debe llegar un beso y un abrazo Y a tu hijo preguntarle cómo está Mi niño que crece a velocidad desesperada La economía cada día dándonos patadas Pero orgulloso de la madre que le di El día en que no que no va a sufrir Todos me ven bien y lo estamos Porque decir que no Pero hay que aceptar que todo fue gracias a nuestro sudor Y es difícil para un joven sobresalir Con Dios todo se puede pa' que yo le voy a mentir Hacia la vida El que no levanta sufre Pide a Dios Con fe porque siempre cumple Nunca te falla Te acompaña a la mi batalla Todo lo que hay en tu camino siempre lo va Hacia la vida El que no levanta sufre a porque siempre cumple, yeah. nunca te falla Te acompaña en la mi batalla yeah. Todo lo que hay en tu camino siempre lo aparta.